En un inicio, cuando yo era niño y veía los programas de televisión, siempre me emocionaba verlos. Eh, decía, qué padre ha de ser estar trabajando en algo que a ti te gusta y que además te paguen por hacerlo. Pasó el tiempo y por azares el destino yo estuve estudiando la carrera de comunicación. Una estación radiofónica me dio la oportunidad de realizar a la entrevista a un artista, a un futuro cantante llamado Carlos Gatica, junto con otros compañeros. Meses después, me entero que Carla Medina, una conductora de mis programas favoritos de Disney Channel, llamado Sapinson, iba a venir a Cancún presentando su nuevo libro de Soñando Despierta. Decido mandarle un tweet para pedirle una entrevista y digo, pues chicle pega. Dos días después, veo que me contesta el tweet y dice que estaba interesada en la entrevista que le escribiera a su manager, me contactó, agendamos la entrevista y la realicé. Pasó el tiempo, la subí a internet y obviamente vino la parte como de las felicitaciones, de qué padre que la pudiste conocer. Y no es la que llega una persona cuando yo estaba editando la entrevista que me dice ¿Te das cuenta de lo que pudiste hacer con la carrera de comunicación? Y yo dije sí, pues, pude conocer a Carla Medina. Y me dice, no solo pudiste conocer a Carla Medina, sino que tuviste la oportunidad de realizarle en una entrevista. Yo nunca había pensado en lo cierto que eran esas palabras. Jamás imaginé que la carrera de comunicación fuera una puerta para darme a mí esta oportunidad. Y luego regresa Carramerina a Cancún presentando su nuevo libro, El Luna de Sal, ahora. Le vuelvo a hacer una entrevista. Esta vez creo que hubo un crecimiento no tanto como persona, sino también un crecimiento profesional como entrevistador. Y no es hasta que Carla comparte la entrevista y escribe la mejor entrevista que nos han hecho sobre Luna de Sal. Gracias, Lalo. Eso para mí fue una chispa que me encendió y dije: Órale, entonces puedo dedicar una parte de mi vida a realizar entrevistas a los artistas. Y creo que es una oportunidad muy buena que me puedo dar a mí y que la pueda aprovechar.